Previamente en Milarepa. Milarepa, quien pasó de ser un asesino a alguien totalmente entregado a la búsqueda de la iluminación, ha vivido un largo proceso. Encontró con dificultad a un maestro y practicó durante años sus enseñanzas en cuevas aisladas hasta llegar a tener logros visibles. Esto le ha permitido usar cualquier situación, por difícil que parezca, para seguir aprendiendo. Cuando encuentra a diversos seres, incluso si son violentos y agresivos, logra beneficiarles. Cazadores, animales, espíritus poderosos, e incluso Peta, su hermana, han comenzado a transformar su vida de forma positiva gracias a los And encuentros con noches. Eh, la vez previa vimos eh, el largo proceso eh, de despertar eh, un aprecio e interés sincero en el Dharma de la parte de Peta, mira Repa intentando despertar esto en ella, y vimos que lo que marcó la diferencia era cuando eh, Peta vio que la práctica de Milarepa pudo tener efectos reales de beneficio para sus padres. Y cuando eh, miramos el ejemplo de alguien eh, que tiene tantos logros, que están en lugares muy lejos de las personas, eh, haciendo estas prácticas intensas, eh, también a nosotros nos puede surgir la pregunta ¿de qué manera esto es benéfico realmente? ¿Cuál es el beneficio real que está brindando a otras personas? Y esta es una pregunta que Milarepa enfrenta una y otra vez una y otra vez incluso cuando va mendigando, una vez estaba mendigando llega a un eh, a un grupo de comerciantes que le empiezan a regañar, ¿no? que no, no estás contribuyendo nada ¿no? y ahí ustedes no, los yoguis mendicantes continuamente pidiendo y no aportando nada, y son miserables, míralos, ¿No? ponse a trabajar en algo productivo y también pueden por su cuenta estar ¿no? generando algo". En aquel momento Milarepa les contesta, ahora ustedes se sienten muy felices, con lo que tienen, pero luego el haber eh, adquirido lo que tienen va a causar mucho sufrimiento para ti, para ustedes y empieza a hablarles como ¿no? la búsqueda de placer y bienes materiales termina siendo causa de sufrimiento. Una y otra vez él está Dando la vuelta a los valores de la sociedad con su ejemplo, no solo con sus palabras. Y la, la función de biografías de grandes maestros es de enseñarnos por su vida, por su ejemplo, no solo sus palabras que ellos dijeron que era la verdad, era importante, era un valor, sino cómo actuaba. Y a Zese le llamó mucha la atención que efectivamente él está practicando como él estaba diciendo que lo iba a hacer. Y cuando leemos biografías de grandes maestros, esta es su enseñanza principal. Las enseñanzas verbales podemos, en cierto sentido podemos tomar y su santidad el Karmapa explícitamente dice esto con respecto a las biografías de los Lamas Kagyu que su vida es su enseñanza principal, su manera de vivir, la manera en la que actuaban. Las palabras excelente las podemos leer, los cantos de Milarepa increíbles, y sí, son enseñanzas poderosas. Pero Milarepa, una y otra vez, en diferentes contextos, menciona ¿no? el ejemplo de mi vida. ¿No? Y vamos a ver después, dedicatoria, en lo que él aspira: que quienes escuchan el ejemplo de mi vida puedan practicar el Dharma con menos obstáculos que yo. ¿No? Y este valor. Eh, de tener personas en las montañas practicando intensamente aun si no estando bajando a los valles a decirle a las personas cómo meditar. ¿Cuál es el valor de esto? Si, esto es una, es una pregunta interesante que podemos tener presente mientras escuchamos su vida. Y la vez previa cuando Um, vimos su encuentro con la discípula Peldarbun, la nieta de la abuelita que tuvo los, las tres cosas juntándose, um, ella pidió ¿no, de escuchar sobre su, ila, su linaje, sobre sus gurús, sobre las iniciaciones que se da y sobre las enseñanzas. Y la respuesta eh, que Milarepa dio sobre cuáles son las enseñanzas. Dijo las enseñanzas o las instrucciones que te guían, las enseñanzas básicamente externas son escuchar, contemplar, meditar. ¿No? Estas tres formas de sabiduría que se genera estudiando o escuchando contemplando, reflexionando y después realmente meditando, Esa es la enseñanza externa. La enseñanza interna es que cuando la piedra y el hueso se encuentran con presencia mental, cuando la piedra encuentra el hueso cuando la roca o la piedra y el hueso se encuentran. Y esta imagen de estar en una cueva sin cojín, sin nada que te separe tu cuerpo, de la montaña rocosa, de la cueva misma y además en el caso de Milarepa, no comiendo tanto que hay tanto que separa el hueso de la piedra. ¿Sí? En esta imagen de piedra y hueso encontrándose y literalmente dejando que la piedra y el hueso se encuentra con presencia mental, no nada más ¿no? estando, siendo flaco y sentado en una piedra, sino con todo lo que implica, toda esta imagen. Y siempre hay, este, hay tres normalmente enseñanza externa, ense na, enseñanza interna y enseñanza final, última, ulterior, absoluta. La enseñanza final es experiencia y realización libre de separación ni unión, separarse o unirse, más allá de esta dualidad, experiencia y realización libre de separación o unión. Estas es, son en tres líneas lo que él trans, transmite a Pell que cada vez más es, sigue despertando su interés. Pero esta idea de la experiencia, no tener la teoría, no haber leído muchos libros, no poder debatir y expresar lo abstracto. Tu hueso y la piedra en contacto, tu mente despierta. Esta es la enseñanza inter interna. Y un, un comentario un poquito punto aparte, eh, solo para darles una idea del dilema que tenemos, eh, en la traducción de los cantos de Milarepa estas tres líneas se traduz, están traducidos así, la enseñanza externa es oír, pensar y practicar, la enseñanza interna es la clara elucidación de la conciencia. La enseñanza absoluta es la disasociación o separación de la experiencia y la realización, o sea, muy alejado del tibetano. Y por lo tanto es todavía no claro si vamos a incluir la traducción de los cantos en, como material didáctico en el curso en línea eh, sobre, la vida, sobre la vida de Milarepa o no, porque la traducción es bastante alejada de, de lo original. Pero esta idea que hay en el tibetano de contacto real, para tener un sabor eh, de cómo es que Milarepa sí contactaba con la gente, ¿no? unas anécdotas diferentes para dar un poquito del sabor eh, de, de su manera de vivir y de sí estar guiando discípulos. Eh, una anécdota era Um, vio a dos pastores jóvenes ahí en las montañas con sus animales cuidándolos y los pastores lo ven y es un lugar muy alejado de todo y ven que Milarepa está solo y le preguntan, no, ¿tú no tienes compañero? Nadie te acompaña? Él dice, sí tengo compañero. Y él, él les pregunta ¿A quién es. Él dice, mi compañero se llama Podichita. Y ellos preguntan, pero ¿dónde está? y él dice, Milarepa les explica, eh, mi compañero Bodichita eh, reside en la conciencia eh, almacén o la conciencia que soporta todo, este nivel muy muy básico ¿no? de la conciencia. ¿No? Y, eh, y ellos preguntan y dónde está esta casa de la no del almacén de conciencia esto y él dice ah, esta casa está dentro de mi cuerpo y entre los dos pastores el mayor dice guru eh, yo no creo que tú eres una persona en que debemos de estar confiando Pero el menor dice, pero esta conciencia, esto que está en tu cuerpo, esto se refiere a tu mente. Y Milarepa le explica que sí, mi compañero es que es bodichita es, ¿no? Es parte de es, es conciencia y está en mi cuerpo. Y este pastor se pone a pensar y dice, pero en una casa puede haber varias personas, en tu casa en, en el cuerpo hay varias mentes o solo una? Y Milarepa le dice, esto tú tienes que meditar, Tú después tú ve y tú piénsalo bien, contemplalo bien y luego vienes y tú me dices". Y él viene y él dice, yo he estado intentando ver pero cada vez que lo miro, la miro me escapa y, y, y, y, y, y se ve oscilando y se ve así. Y ahí Milarepa empieza a darle instrucciones para poder observar su propia mente. Las, la primera instrucción, cuando dice que va por todos lados y no lo ubico bien, la primera instrucción que Milare le, le dice para, ok, entonces tú ponte a contemplar y ve si puedes saber de qué color es tu mente. Y así se le empieza a guiar un, un niño, un joven, ahí sin educación, cuidando animales en las montañas y ahí empieza a formarlo en la meditación. Y después cuando necesita pedir uh, uh, provisiones, si sí sale en cierto punto, en, esta, en este punto ya a, pro, tiene logros serios y ya está contactando un poquito con la gente. Y va, una vez va, uh, se acerca a una mujer y le dice, uh, benefactora, yo he venido a generar una conexión contigo a través de una petición de comida y bebida. Así que quisieras darme algo, por favor, te lo pido y uh, esto le llama un poco la atención, esta, este planteamiento que vienes a hacer una conexión conmigo es interesante, es exactamente lo que está haciendo, está generando vínculos, uh, vínculos de generosidad, de intercambio generoso. Y como una actividad intencional eh, de personas muy avanzadas en el camino, esto es parte de la actividad, de tener vínculos con personas, porque a través de los vínculos uno tiene una base para beneficiarlos. Y empiezan a hablar y en cierto momento la gente escuchándolo, observándolo, a veces lo rechazan, se ve tremendo. ¿Mm? Y todo flaco, verde, medio, uno puede imaginar ¿no? que su, él ha lastimado su cuerpo intencionalmente para no intencionalmente, pero su cuerpo ha llegado a un punto de ¿no? No, no ser su objeto de apego y poner cremas y verse bonito, no, no de eso se trata, se trata que ¿no? la roca, ¿no? el hueso y la piedra se encuentran, contactan. Así que a veces le ¿no? como la abuelita con este comerciante le critican o expulsan mucho, sucede mucho, y muchas veces cuando se dan cuenta que es Vilarepa todo cambia, porque ya su fama se ha esparcido. Hay una interacción donde está pidiendo provisiones y le preguntan ¿y tú quién eres? Él dice yo soy un mendigo deambulando por tu región, y algo en su aspecto les llama la atención y esta persona, una mujer le dice, acaso no eres este yogi Milarepa? Y él dice, esto también es cierto. No está viviendo de su nombre, no le interesa en absoluto. y en algún momento eh, entra en este, un co contacto con alguien a quien ha pedido y la gente se inspira muchísimo, él canta, está dando el Dharma todo el tiempo, enseñando exactamente de la manera al nivel de, las, de, de los que están escuchando. ¿No? Y así una vez eh, inspira mucho a sus oyentes y le dicen, aquí tenemos un lugar muy propicio en las montañas aquí. Nosotros queremos apoyarte, vamos a darte provisiones excelentes y vamos a enviar a alguien que, que, que, que esté allá, que te acompañe y que te apoye como asistente". Y Milarepa les dice, no soy alguien, que necesita provisiones excelentes, ni que alguien me acompañe, y va al lugar que ellos indican pero va solo. No, está este compromiso, esta claridad de cómo él está viviendo, y viviendo en lugares realmente difíciles una vez se quedó en un lugar eh, que tuvo una, a ver cuál es el nombre de este lugar, voy a la, buscarlo, la fortaleza de la leona de la cueva del tigre. mientras está meditando en este lugar eh, una pequeña comunidad de monjas eh, llega y ellos, ellas también van allá a este mismo lugar a meditar y vienen a conocer a Milarepa que también está ahí meditando. y le dicen, le preguntan, eh, le, le comentan que aquí eh, las condiciones son terroríficas. En, el, en un cuento que Milarepa cuenta sobre esta área, comenta que a veces se oye los gruñidos y los ah, rojidos rugido, rugido, rugido, del, del, de un tigre. Hay tigres que viven en las cuevas en esta zona. Y, yo, y él en el canto explica que esto sí da miedo hay un tigre ahí cazando, no eso no es un ciervo. Pero ellas vienen y dicen ya que las condiciones son aquí son realmente terroríficas, es un lugar donde la experiencia y la realización o los logros prospera, prosperan en abundancia y la práctica se aumenta. ¿usted también lo ha encontrado así? Él dice sí es cierto y él canta una descripción del lugar. Y ellas también reconocen el enorme valor de estar en lugares donde estás enfrentando tus miedos, no gozando de lo cómodo. Una práctica real. Y ellas entran en contacto con él y le empiezan a pedir enseñanzas ¿no? y él está dándoles instrucciones de meditación y se convierte en un maestro importante para ellas. En cierto momento ellas eh, les dicen ajá, y una cosa cuando él canta sobre las, condici so, las condiciones en esta, en esta cueva en esta montaña un refrán eh, de, de este canto es se siente bien no. dice cuando, no, cuando la medita no es, traducción, es más o menos no. cuando la meditación fluye se siente bien cuando surgen obstáculos, se siente aún mejor, y el canto es precisamente esto, tomar todo, esta confianza de poder tomar todo lo difícil en el camino, esta sí es confianza, lo fácil, fácil, se siente bien, uno sabe manejarlo, lo difícil, uno tiene la confianza de tener recursos, de poder tomarlo en la meditación, tomarla en la práctica, tomarlo en el camino. Y esta actitud es la actitud del entrenamiento de la mente en el budismo tibetano, el juego de prácticas que se llaman locho, entrenamiento de la mente, tomar condiciones adversas en tu camino, convertirlos en amigos. ¿Mm? cuando surgen obstáculos, ¡ah, vamos, y así les canta. Pero en este momento ellas, en cierto momento ellas les dicen que, eh, ellas les dicen ya que usted es una persona que se puede quedar en cualquier lado, ¿por qué no vengas a nuestra región? Para permitir que los benefactores allá acumulen mérito y para girar la rueda del Dharma y beneficiar a los seres. Y van con él y le invitan así. Y Milarepa, Milarepa les explica: mi meditación aquí mismo, en Retiro en las montañas, es como yo beneficio a los seres. Y ellas lo comprenden y lo aceptan. Dicen: está bien pero no hay por qué en condiciones tan difíciles, permita que le construyamos una, una cabaña, una casita, algo". ¿no? Y él les dice que, aunque mi meditación ya es eh, inmaculada, es perfecta básicamente, aunque mi meditación no tiene faltas, el ya no está puliendo, ya ha terminado ese trabajo, aunque esto es el caso, quedarse en retiro en las montañas es, la palabra es orgullo pero no es orgullo ordinario, es el orgullo o la satisfacción eh, de un meditador. Esto, esto es el deleite, esto es el fruto de la práctica, y les dice no necesito cabaña, yo tengo un castillo. Y les canta del castillo que tiene, que ya sabemos está en su meditación, en su mente, en su práctica. Y un tema que vemos eh, en muchos cantos, en muchas situaciones y a lo largo de su biografía es cierta tensión entre dentro eh, de la manifestación del dharma en aquel momento en el Tíbet. Eh, el dharma. Eh, está en esta segunda difusión donde muchos nuevos textos están llegando, nuevas traducciones, nuevas prácticas, es mucho material, mucha información, muchas deidades, muchos métodos, muchas escuelas filosóficas, muchas teorías, muy muy rico. pero mucha información. Los que fueron a la India regresan, son los quienes tienen acceso directo. Y su conocimiento tiene dos posibles productos. Su conocimiento puede producir logros, iluminación también puede producir prestigio, poder personal, bienes materiales y es el, su hermana continuamente está llamando a la atención. Respeta el conocimiento que tiene, pero ¿por qué solo tiene que producir logros? ¿también podría producir esto? y Milarepa está insistiendo y se ve muchas veces en su manejo, su cuidado de los discípulos y un discípulo donde esto se ve mucho eh, es eh, el discípulo, uno de los discípulos principales Rechum Dorje Drogma, que en todas las, eh, las tankas y las imágenes es muy reconocible por su sombrero, sombrero muy particular. Tiene algo de material aquí es un largo triángulo, así muy muy, así, como nosotros imaginamos para brujas ¿no? pero blanco. Esta, idea de una vez uno tiene algo de conocimiento, ¿por qué no enseñarlo? ¿Por qué no compartirlo con la gente? Uno ya tiene algo que podría beneficiar a las personas. ¿Por qué uno queda en las montañas meditando? ¿Por qué no ir y estar enseñando? Y es, es una pregunta. El acercamiento de Milarepa es muy especial. Prístino, si no hay personas que están mostrando el ejemplo del camino completo hacia el final, sino que toman algunos pasos y después empiezan a difundir esto. Si no hay quienes están ahí haciendo la práctica, tocando piedra con hueso mostrando no solo los frutos finales que él ya tiene, sino la enorme satisfacción y felicidad que hay aquí con nada, con absolutamente nada, excepto tu castillo interno, tu, toda tu abundancia, ¿no? tu rica comida interna. Ejemplos de esto. Y continuamente están mostrando los peligros, de tener un poquito de entendimiento, poquito de experiencia, un poquito de logros, o incluso mucho, pero no completo, y empezar a ponerse en postura de estar enseñando a los pobres quienes no saben. Y recibiendo, aun, aun si no es con esta actitud estar continuamente recibiendo elogio, prestigio, fama, bienes, este efecto corruptor del poder, del prestigio de todo lo que está motivado por las preocupaciones mundanas de reputación y elogio. ¿no? estatus y riqueza y buena comida como si en la difusión del dharma si las personas llegan solo hasta cierto punto y de este punto empiezan a enseñar cómo se puede lograr si uno continúa pero nadie continúa porque todos están siendo reclutados o invitados o tentados de ir y enseñar, que muy pronto uno llega, una, ¿no? la difusión del Dharma llega a ser pura teoría. Y esto eh, hacia el final de la vida de Milarepa tenemos ¿no? el ejemplo más burdo de esta tensión. Pero también en la vida del discípulo Rechumpa. Rechumpa eh, es alguien que también va a la India dos veces. Pero antes de ir a la India, incluso antes de la primera vez de ir a la India, conoció a Milarepa muy joven. Fue un eh, una persona que como Milarepa perdió a su padre, muy joven, muy muy joven y su mamá y su tío eh, le enseñaron o alguien le enseñó a leer y descubrieron que fue muy bueno en leer escrituras y sabemos que esto era más o menos una profesión que podrías ir a las casas de las personas, recitar sutras, o sea discursos del Buda, recitar escrituras, si la gente lo apreciaba y daba algo. Y cuando la madre, el tío se dieron cuenta de esto, le, no, le pusieron en contacto con diferentes personas y él, él tuvo un, básicamente un tipo de salario que iba a las casas y leía la, los sutras y escrituras, recibía algo y así ganaban dinero. Algún día encuentra a Milarepa. Milarepa ve potencial en él. Y él le interesa mucho. Él quiere, él quiere experiencia, él quiere entender y aprender, no nada más estar recitando. Milarepa empieza a formarlo en la meditación y se pone a meditar muy seriamente. Y de vez en cuando va a leer, pero lo que recibe de ellos está ofreciendo a Milarepa, que quién sabe qué está haciendo con lo que recibe. ¿no? Ahí en las montañas. Sus padres se dan cuenta. ¿Dónde está el...? ¿No? ya no nos está dando dinero y van, ¿tú ven la falta de confianza, van con las familias en cuyas casas está recitando, preguntando ¿ustedes le están dando su salario? Sí, claro, y se ponen a investigar de dónde está yendo ese dinero ¿No? y cuando se da cuenta que de este joven está haciendo ofrendas a Milarepa que una y otra vez en su biografía, en los cantos, la gente, de hecho estas mojas le ofrecieron oro, ¿No? él les dio el oro. ustedes tres cómprense sus provisiones con esto, yo oro no. no. Recibe turquesa, recibe muchas ofrendas y o no lo acepta o lo acepta y lo devuelva. ¿No? pero se genera esta situación pero la, el tío y la madre ¿no? no aceptan esto y se le quitan eh, de, de la compañía de Milarepa y le ponen a trabajar en el campo a sembrar. Y en algún momento eh, contrata eh, una enfermedad seria, contrae una enfermedad seria. Y tiene la intuición o la idea de que se puede curar meditando en retiro. Y se aparta y se intenta curarse. Y está en el retiro intentando curarse. Y en algún momento, cinco practicantes asetas indios que también aprecian las Himalayas mucho para como lugar para ir a meditar, vienen y le vienen con él pidiendo provisiones, si, si se les acaba piden a los otros que tienen y cuando él está compartiendo con ellos lo que tiene se espanta mucho porque reconocen que tiene lepra. Pero le dicen, nosotros tenemos maestros en la India que sí saben métodos para curar esto a través de la meditación, ¿No? nosotros podemos llevarte a conocerlo si quieres venir con nosotros. El ya está bajo la guía de Milarepa, ¿Mm? y va con Milarepa y dice que tienen este, ¿no? esta cura y pide permiso en Milarepa dice sí está bien ve y no y aprende a curarte va recibe la cura regresa no solo recibe la cura se sana de la lepra a través de la meditación regresa luego en diferentes momentos eh, Rechung, eh, y tiene el nombre Rechung porque eh, cuando él estaba, antes de que sus padres le quitó de la compañía de Milarepa, Milarepa le había enseñado eh, entre las seis yogas, las seis dharma, los seis dharmas de Naropa, eh, el tumo de calentarse y llegó a ser un niño que pudo vestirse en algodón blanco, pudo ser un repa, pero era un niño, y chung quiere decir chico, chico repa, re chung pa, repa chico, re chung pa, o re chung. y es, eh, regresa y está en diferentes momentos con Mirarepa y a él le molesta que en diferentes momentos cuando hay, porque hay esta tensión entre los que están como poco convencionales, no, no están recibiendo la aprobación de la sociedad por lo que están haciendo, ¿No? Y Milarepa en, en cierta fase está participando totalmente en algo que es, no es un movimiento, pero es un tropo o algo. ¿Tropo se dice? Algo que se ve en diferentes momentos, algo que se repite, lo que se llama eh, como eh, Yogi Loco practicante loco, sabiduría loca, que reta lo que es convencional, reta lo que la sociedad acepta como lo correcto, la norma y su la desnudez de Milarepa absolutamente forma parte de esto. ¿Cómo es que no tienen vergüenza de robar y mentir? y si sí, yo debo de tener vergüenza para tener, estar ¿no? con lo que, con que nací". ¿no? Así dice. Y una y otra vez cuando la gente le critica, él les dice, ¿no? me ven como animal porque no tengo ropa pero mira su conducta, ¿quién es el animal? Así muy retante. y se ve que la sociedad está intentando como tener el dharma en una forma más cómoda para la sociedad. Sí, esto es lo que pasa cuando recibimos algo que nos interesa pero nos reta, si no cuidamos terminamos acomodándolo en un lugar cómodo en nuestra vida. Por, esta, por esto lo que su santidad del karmapa enfatiza, no trae el dharma a tu vida porque estarás acomodando el dharma en un lugar cómodo para ti, acomodar, hacerlo cómodo para ti, ¿Mm? en vez de tomar tu vida al dharma, llevar tu vida al dharma. ¿no? cuestionar las premisas y estar dispuestas a transformarlas para que sean conforme con la realidad con la interdependencia con la compasión, con la sabiduría pero parte de esta, esta tensión o este conflicto hay formas de conocimiento muy apreciado en la sociedad como la lógica el debate, la filosofía, la epistemología, ¿no? despliegue de conocimiento, Des despliegue público de tu conocimiento y a Rechumpa le molesta y Milarepa una y otra vez es diciendo, es, les está diciendo no importa si nosotros no ganamos en debates, no de esto se trata, una y otra vez, una y otra vez, pero a Rechumpa le molesta. No, Si alguien usa vocabulario muy sofisticado y Milarepa contesta muy directo, en los debates no ganan a Milarepa, él es, tiene la confianza y la claridad de experiencia directa, no se confunde, pero tampoco se pone en este nivel con despliegue de puras palabras domingueras. ¿Mm? Quiere hablar ¿no? directo, comunicar, y no le interesa. A Rechumpa esto le molesta. Y él le. Se, se, se entra una fiebre de él querer ir a la India a aprender la lógica y poder defender a su maestro sí y Milarepa está diciendo no, no necesitamos no, como retórica, necesitamos experiencia tienes experiencia, lo demás viene después, de hecho es peor hacerte ¿no? lleno y arrogante sin experiencia, ponte a meditar, ponte a meditar. Finalmente Rechumpa convence a Milarepa de dejarte ir. Finalmente, en la. como. al final, Milarepa le está diciendo, hablando de la impermanencia, de la muerte, de. no. todos los argumentos y Rechumpa no suelta. Finalmente, Milarepa le dice. Si tú insistes en no escucharme y ir al, e ir a la India, no te voy a enviar solo para estudiar lógica. Cuando yo entré en la presencia de Marpa, eh, solo me dio cuatro de las nueve partes eh, cuatro de las, los nueve ciclos de dharma eh, de las dakinis sin forma. Una eh, serie de enseñanzas de un linaje aural eh, eh, directo eh, y muy muy especial. Y, y dice que por lo tanto los demás cinco, Todavía, están en el, han, todavía han de estar en la India y existe una profecía que si un hijo mío, un hijo de mi linaje regrese y reciba ese linaje, estas enseñanzas del linaje de Naropa eh, va a poder eh, traerlos al Tíbet y será de mucho beneficio para los seres. yo ya soy viejo y yo tengo confianza mental, así que yo no necesito ir, pero tú debes ir y traerlos. Así que Milarepa reconoce que Rechumpa es, es necio ¿sí? y no va a escuchar. Así que se, lo, se envía a la India, va a la India, recibe las, los cinco ciclos del linaje de Naropa, estudia toda la lógica y debate y filosofía que quiere y regresa. Mirarepa eh, por su visión penetrante sabe que viene llegando y sale a recibirlo. Y Rechumpa está regresando de la India y va a ver a su su gurú antes, no un gurú tan formado como él, pero un buen gurú. Y cuando cuando llega eh, frente a Milarepa, él tiene el pensamiento, a, a ver si esta vez me devuelve la postración, o sea, sería una señal de que son igual en estatus, ¿no? o que están en un nivel de poder intercambiar enseñanzas por Rechumpa tiene estas cinco enseñanzas que Milarepa no tiene y además ha estudiado mucha lógica y piensa eh, que es cierto que Milarepa tiene más eh, bendiciones y compasión, pero yo tengo más conocimiento y lógica, más entendimiento y lógica, así que sería apropiado que luego de yo hacer mi postración me lo devuelva. Y Milarepa ve todo su aspecto, su manera de esperar a ver si recibe una postración o no. Y rechumpa con mucha autoimportancia, oh, Mi maestro Tipupa. Eh, aquí están los textos de los cinco de las Dakinis. Y aquí una estafete, estafete una, un barro para caminar de una manera muy muy especial. Agar madera de agar una madera especial y una, un palo para caminar eh, de mi maestro en la india tipupa y lo regala mi maestro en la india mi guru indio eh, en como, ¿no? y da el regalo y mi larepa lo toma y se va Gracias, y se va. El está intentando alcanzarlo, con muchos pensamientos. Está pensando en diferentes momentos cuando están caminando, oh, este viejito es como, como un, se ha hecho como un perro por esta vida tan ruda que ha vivido, ¿No? así. Y ¿no? Milarepa está observando, intentando bajarle la arrogancia, bajarle, pero no es tan fácil. Y finalmente están llegando y hay un cuerno de un yak, yak. El animal tibetano. Y son grandes, el cuerno es grande. No tan grande, así. ¿no? Y lo ven, y Milarepa le dice: ah, Toma esto, lleva, lleva, lleva ¿no? agárralo, recógelo, recógelo. Estoy rechunpa, lo mires y esto no es nada que vamos a poder comer ni beber. Déjalo. Así, hablando a Milarepa. ¿Mm? Erechumpa, que se ha acostumbrado a comer bien y tomar bien, está pendiente, está queriendo, vamos aquí a buscar comida. Nos quedamos en, en el monasterio un tiempo. No, yo necesito recuperar del viaje, etcétera, etcétera. Milarepa nada de esto, así que él está, esto no puede comer ni beber, no me, no me interesa, no sirve de nada, déjalo". Y repa mismo lo agarra dice, eh, eh, eh, puede ser que no será de utilidad, yo lo tomo y lo va cargando. Cierto momento el cielo se abre y empieza a caer una tormenta increíble granizados ¿no? relámpagos trenos, mucho viento y de repente Rechumpa no ve a mi arepa ¿dónde se fue qué pasó y hoy escuché una voz, estoy aquí. Pero no ve. Estoy aquí. Y de, de, ubica la dirección de la cual está escuchando la voz y es del cuerno de Jack en el piso. se acerca en todo el granizado con toda la tormenta y hace frío y percibe Milarepa dentro del cuerno, pero la forma de Milarepa es en su tamaño normal y el cuerno es en su tamaño normal, es como uno de estos sueños que es muy claro pero no tiene ningún sentido pero es muy claro. ¿Te ¿Han tenido ese tipo de sueños? Sí, exactamente así. Y Milarepa le llama, hijo ven, Rechumpa intenta levantarlo, está curioso, quiero decirles exactamente qué. desde dentro del cuerdo, Milarepa le canta un canto, que la parte final del todo el canto es que hijo Rechumpa, tu cuerpo es joven, has ido a la India, y conocido muchos eruditos y citas. Yar es tan importante, así que entra aquí en este espacio muy amplio, entra este cuerno de yak donde está seco, aquí no hay aferramiento al ego o a las cosas como reales, así que entra, Rechungpa. En el cuerno de Yak. Y Rechumpa se pregunta: ¿Podré yo caber? <risa> Intenta entrar, pero ni su cabeza no se mete, ni su mano se mete adentro. Y aún así piensa: ¿el poder del Jetsun será real? o oh, no, pero este granizado sí es real, y se pone a llorar, temblando, y es un, no es una, un rendimiento total, no se rinde completamente pero toma un paso en esa dirección, dice, Padre Guru Jetsun, por favor escucha. Este sirviente del linaje, Rechung Jejak, eh, su visión, meditación, conducta y fruición ni son altos ni bajos, <risa> ni claros ni oscurecidos, <risa> ni tranquilos ni presionados, ni son buenos ni malos. Están exactamente en su propio lugar así que si mi, re, si mi re, si mi algodón es seco o mojado, te suplico. Si yo soy al par de mi papá o no, de mi padre o no, te suplico. O sea, no estoy diciendo que no, pero ya no estoy diciendo que sí. <risa> y continúa así y Milarepa tiene mucha tarea de otra vez quitarle el enorme ego que ha traído con el regresando de la India. El otro discípulo importante es, eh, tiene una historia muy diferente. Eh, cuando él conoce a Milarepa, no es niño. Ya se ha formado por experiencias en la vida y por maestros cualificados importantes. Al cambio, a Rechunpa, que no había conocido otros maestros y quizás por lo tanto no reconoció plenamente el valor de lo que tuvo. y este eh, siguiente eh, discípulo principal, principal se llama Gampopa. Y a Gampopa vamos a conocer la siguiente vez.